Pica caroto Hacemos lo que queremos Bienvenidos a esta nueva edición de Picacaroto Noticias hoy 2 de septiembre abarcaremos las siguientes noticias el día 30 de agosto de 2021 falleció Tommy 11 el youtuber con más rápido crecimiento en la plataforma, ganador del de oro 2021 y los giga Awards 2021, un joven que a sus 12 años demostró que aún existe la bondad, la empatía y la solidaridad en el internet, durante estos días se ha revelado que será de su canal que estará a disposición de cualquier niño o niña que tenga el sueño de ser youtuber ver. Además de una campaña para que el canal pase de 8,41 millones de suscriptores Pase a los 10 millones para que sea acreedor del botón de diamante Como un último recuerdo para sus padres que se está efectuando en estos momentos Creció a los 9,9 millones en solo 24 horas el día de ayer y sigue en aumento Ayer fue su funeral en Rengo, sexta región de Chile Donde fue despedido para su descaso eterno con su sueño cumplido de ser un youtuber exitoso En la mañana de hoy a las 8,45 de la mañana la cuenta de twitter de radio Biobio Bio, publicó que se llegó a la meta y que está próxima a llegar el botón de diamante, este video originalmente nació para informar de la campana, pero ahora que se llegó a la meta yo llamo a que no se desuscriban del canal de tomy11 para que otro infante con el mismo sueño pueda alcanzarlo una vez más dejaré el enlace del canal de tomy11 para el que no se haya suscrito todavía. Vuela alto papu. Alto ahí.